Si se está preguntando cómo hacer un pacto con el diablo, lo puede hacer acá en el Templo Semilla de Luz Universal, ubicado en Quimbaya, Quindío, Colombia. O si no se puede desplazar hasta acá, lo puede hacer a distancia en un proceso que nosotros le enviaremos. Solamente contáctenos ya desde cualquier parte del mundo. Atrévete y déjate sorprender.